a través de cuentos en el bosque, la Lof Quintupuray de Neuquén inauguró un paseo con casi 30 esculturas en madera que narran pasado y presente del pueblo mapuche a lo largo de 300 metros de recorrido. Además ofrecen camping, parrillas a la orilla del lago y artesanías de arte ancestral. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina Jujuy ante el atropello a sus territorios, la comunidad de Caspalá realizó ceremonias. Recibieron la llegada de guías espirituales a Mautas y junto a ellos hicieron sus ofrendas y ceremonias para fortalecerse y proteger sus huacas sagradas. Después de que pasaran las máquinas en su territorio y funcionarios se llevaran piezas arqueológicas sin consultar, Cantuta, una de las guías espirituales, expresó nuestra tarea como amautas, como guías espirituales y sanadores del pueblo colla eh, andino eh, es eh, poder fortalecer a los hermanos y hermanas eh, en las luchas, es rescatar nuestra identidad a través de la espiritualidad. Primero debemos estar bien fuertes para poder levantar las banderas y sostenerlas, ¿no es cierto? Entonces... Ese era el sentido de que pudiéramos hacer ceremonias allá. Fuimos muy bien recibidos por su presidenta, por la hermana Lucía eh, Apaza, y por otras hermanas y hermanos del, eh, de la comunidad, donde nos eh, llevaron eh, al lugar donde se está cometiendo este atropello por parte del gobierno de, de Morales. Para hacer esto que no cuenta con la, la consulta previa, libre e informada a, a nuestros pueblos como lo prevé el Convenio 169 OIT, eh, han expropiado, entre comillas, eh, unos lotes, unas tierras, una parte de tierra. Eh, de la cual no, no siguió los eh, el protocolo correspondiente y donde hay eh, titulares no porque hay herederos de ese, de ese espacio eh, que no han prestado su conformidad tampoco. Entonces ellos eh, eh, bajo esta ley que ahora la abogada este, Silvina Yáñez eh, ya la eh, le presentó su recurso de inconstitucionalidad. Y han prohibido el paso a toda la comunidad a ese lugar. Y ya están sus topadoras y están trabajando allí. Entonces, cuando empezaron las topadoras a acabar, encontraron con, este, eh, con huacas, con sitios ancestrales, con, con lugares de una energía muy especial, circulares, este, que no, no pudimos llegar a ver. En principio parecía que tú... Tenían agua, pero no sabemos bien, porque cuando yo me me, me aproximé a ofrendar mi hojita de coca, allí me paró la policía y me tomaron los documentos, me tomaron todo. No lo hicieron de manera violenta, pero sí intimidante. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina Fue detenido Facundo Jones Guala en el Bolsón. El pasado lunes, por la madrugada, fue detenido el honco mapuche Facundo Jones Guala, tras permanecer casi un año prófugo de la justicia chilena, que lo busca por hacerle cumplir una sentencia en el país trasandino. Jones Guala se encuentra detenido en la unidad 36 de la localidad de Dinaguapi, a la espera de que se resuelva el pedido de extradición que presentó el gobierno chileno. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina